Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de Curly Manga, yo soy Carmen Mangue y estoy encantada de estar aquí otra vez con vosotras en nuestro nuevo vídeo y de hacer contenidos para todas vosotras, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar de lo que vamos a hablar, que es cómo aprovechar el hecho de utilizar la mascarilla ¿eh? que últimamente hemos tenido que llevar todos, ¿cómo sacarle partido? Pues si quieres saber la respuesta sigue viendo este vídeo. ¡Ay! ¿Ya estamos aquí otra vez? ¡Qué bien! Mira, a estas alturas, todos y todas ya conocemos esta pequeña cosita que nos cubre la parte posterior, así, ah, inferior de la boca, desde la nariz hasta la boca, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo sacarle partido a esta mascarilla? ¿Vale? En lugar de verla como tu enemiga, quiero que pases a verla como una buena amiga. ¿Por qué? Porque ella va a ser de, vamos a ver, de encubridora de algunos tratamientos de belleza que te vas a poder realizar porque llevas esta mascarilla y nadie se va a dar cuenta, o sea, digamos tratamientos que siempre te has querido hacer y que era como ay no quiero que me pregunten y qué dirán en el trabajo si voy con la nariz hinchada o con la boca hinchada o con rojeces alrededor de lo que es mi barbilla y la zona del bigote pues se acabó todas esas cosas porque gracias a nuestra amiga la mascarilla vas a poder irte incógnita y cuando te la quites vas a estar bueno luminosa así que te voy a decir las operaciones quirúrgicas y tratamientos de belleza que te puedes hacer y que te va a encubrir la mascarilla. Vamos a empezar. Uno, siempre has querido mmm, arreglarte los dientes, hacerte una estudencia, eh, colocarte unos aparatos, mmm, ya sea de estos que los brackets de, de siempre, estos vintage, o lo que es la funda de plástico, la funda transparente. Pues esta es tu oportunidad. ¿Por qué? Porque si vas al dentista, ya sabemos que todos cuando vamos a este doctor, madre mía, es que no sé, todos tenemos miedo a ir al dentista, pero es que es importante. Cuando vamos, siempre acabamos con la boca hinchada, con la, el pómulo hinchado. O sea, con un aspecto que es como, madre mía, me he encontrado con Mike Tyson en el ring y he perdido, evidentemente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues aprovecha que llevas la mascarilla. ¿Eh? Esto que te tapa, a ver, de así, aprovecha que la llevas para hacerte ese tratamiento dental que siempre has querido hacerte. ¿Por qué? Porque gracias a la mascarilla nadie se va a dar cuenta de que te has eh, remo rem o sea, removido las moras del juicio, ni que tienes la boca hinchada, nadie se va a dar cuenta de que te están implantando los dientes y que ahora mismo vas como con los dientes limados, nadie se va a dar cuenta de que te acaban de poner los hackers o que llevas estas fundas también me pusieron porque yo tenía bruxismo y te tienen que poner unas fundas para lo que es, esta, sacarte lo que es el, eh, el molde de tus dientes, ¿vale? El molde. <risa> y luego los tenía que llevar. Nadie se va a dar cuenta. Así que yo te digo y te invito eh, y te animo a que esas cirugías dentales que siempre te has querido hacer, que te las hagas. Porque gracias a la mascarilla vas a ir de incógnita y nadie se va a dar cuenta. Y cuando te la quites tendrás los dientes Perfectos y tendrás una sonrisa como la de Jesús Vázquez, que es una pasada. Bueno, otra cosa, dos, siempre has querido mm, ponerte labios, hacerte un esfoliante labial, eh, no sé, eh, tatuarte en eh, lo que es el, eh, la vara de labios o la línea de los labios, el perfilador, y nunca te has atrevido porque no sabías cómo te iba a quedar, o porque madre mía, es que si me ponen eh, las inyecciones para tener el, el labio más gordito, los primeros labios tener hincha, hinchados, y qué horror la gente me va a preguntar. ¡No! Ahora tienes nuestra amiga la mascarilla. O sea, ¿cómo te voy a decirla? Conviértela en tu mejor amiga, en tu encubridora, de ese tratamiento de belleza que siempre te ha querido hacer y que siempre has evitado por miedo al que dirán. ¿A cómo me va a quedar la cara? Este es el momento para poder hacerte ese, digamos, eh, rescarchutado de labios. <risa> que siempre has querido tener los labios a lo Cardassian o a lo Beyoncé. Este es el momento. Ya sea tatuarte los labios, ya sea inyecciones eh, de ácido hiérrico o lo que quieras hacerte. Sabes que luego te has puesto la mascarilla y que cuando te la quites esos labios que a, a principio estaban hinchados, ya van a estar fenomenal y vas a tener unos labios preciosos y nadie se habrá dado cuenta. Y sobre todo, te habrás librado de esas preguntas absurdas, mezquinas y desagradables que mucha gente ¿Y ¿por qué tienes el labio así? ¿y cómo es que te han hinchado? ¿y qué te han metido? ¿te han metido un hilo? En mi caso, yo nací con esos labios maravillosos propios de la gente de mi raza. Oh. Vale, vamos a pasar, porque ya me emociono cuando hablo de, de nuestros mmm, preciosos, ¿no? Ah, oh, sí, es que claro. Vale, vamos a otra cosa. Ahora yo sé que hay muchas gentes, muchas personas, muchas señoras, muchos señores que siempre han dicho: oh, Dios, odio mi nariz, no quiero parecerme a ese, a ese actor que todos conocemos que tiene una nariz que primero se le ve la nariz y luego a él. Que no pasa nada porque le da una personalidad increíble y le convierte en atractivo. Pero ¿qué pasa si es esa nariz para ti, la que tú tienes, no te estás viendo con ella bien? No porque tengas una falta de personalidad o porque quieras ser otra persona, simplemente porque hay algo ahí que no debería estar de esa forma. Y dices, me voy a perder la nariz, voy a hacerme una rinoplasia de estas históricas que cuando yo salga voy a aparecer. No, Brad Pitt, lo siguiente, ¿vale? Pero luego dices, oh, madre mía, aquí viene la gente, la nariz hinchada cuando me veían los puntos. ¡No te preocupes! Utiliza a nuestra amiga la mascarilla para poder pasar ese tramo y ese disgusto de que la gente pregunte en la oficina, mira este esa, pero la nariz la tiene hinchada, ¿por qué le pasa? Mira, este tiene el esparadrapo. No, con la mascarilla todas esas cosas se acabaron. No sé cuándo nos la van a quitar, pero de momento. Yo te aconsejo que esa operación de nariz que siempre te has querido hacer, te la hagas porque esta va a ser tu encubridor, ¿vale? Esta va a ser tu encubridora. Y bueno, vamos a otro punto. El último. ¿Estás harta de ese bigote que te sale y, de, y no sabes cómo librarte de él? ¿Estás harta de esos pelos? de la barbilla que salen con la edad y que estás hasta el moño de coger las pintas, papá papá pa, pa, y que no hay forma de que se vayan, hazte una depilación láser, amigo mío, amiga mía, señora, señor, hazte una depilación láser. ¿Por qué? Porque cuando tú te la terminas de hacer, normalmente suele quedar con esa zona como roja, de acuerdo, es normal. Entonces, para que nadie te pregunte, ¿qué te ha pasado allí? Es que has metido la boca de una, ¿no tenías...? Esa es una pregunta típica. ¿eh? Hazte esta depilación láser sin preocupaciones ni preguntas incómodas. ¿Por qué? Porque te podrás poner la mascarilla ¿eh? e ir de incógnita. Y cuando te la quites, tu barbilla y tu zona del bigote estarán estupendas. ¿eh? Lucirás un aspecto invidiable y nadie sabrá qué ha pasado. Simplemente te verán hermosa. Y esos son mis consejos de hoy para aprovechar esta pequeña cosa que ha pasado a formar parte de nuestras vidas y hay que sacarla a provecho, por lo menos de momento, hasta que la tengamos. Luego ya pensaremos en otra cosa. Si te ha interesado este vídeo y te ha gustado ¿eh? las ideas, las estas ideas de, de cómo eh, aprovechar el uso de la mascarilla, puedes ir a mi blog curlimangue.org, donde he detallado todos estos puntos súper bien en un post. Que voy a poner mañana por la mañana para que lo podáis ver vale así que un besito nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros no olvidéis eh, eh, visitar mi blog que es curlimame.org eh, y estar atentas por favor a cuando haga ya un directo o sea en mi próximo directo no se te ocurra faltar porque te voy a tomar nota eh, porque sé quién eres y yo sé que cuando tú estás viendo mi directo, en lugar de verlo, lo que tú haces es comerte un helado. ¿Qué es esto? No, hay que ver el directo de Curly Mange porque tiene muchas cosas interesantes que decirte. El helado, bueno, puedes acompañarlo con el helado mientras bebes. Besito. Chao chao, chao, chao, chao, chao, chao. Ah, os pondré la camiseta de donde la compré. ¿Vale? Les pongo el link. ¿Vale? Besito. Chao. Adiós. Aprovecha la mascarilla.